Bienvenidas, bienvenidos. Hoy hablamos de Comunicación no verbal. La comunicación no verbal se refiere a la transmisión de información y significados a través de medios diferentes al lenguaje hablado o escrito. Esta forma de comunicación puede incluir gestos, expresiones faciales, posturas, proximidad física y contacto visual. Algunos de los elementos que componen la comunicación no verbal incluyen Expresiones faciales la cara es una de las formas más comunes de comunicación no verbal, y las expresiones faciales pueden transmitir emociones como alegría, tristeza, enojo, miedo y sorpresa. Por ejemplo, una sonrisa puede indicar felicidad o satisfacción, mientras que una ceja fruncida puede indicar preocupación o enfado. Gestos. Los gestos pueden incluir movimientos de la mano y del cuerpo que pueden indicar algo, como asentir con la cabeza para indicar acuerdo o agitar la mano para despedirse. Por ejemplo, una persona puede señalar con el dedo para indicar una dirección o hacer un gesto de «ok» con la mano para indicar que todo está bien. Posturas corporales. La forma en que una persona se sienta o se para puede comunicar su estado de ánimo o actitud. Por ejemplo, una postura encorvada puede indicar tristeza o derrota, mientras que una postura erguida puede indicar confianza o determinación. Proximidad física. La distancia que mantenemos entre nosotros y los demás también puede ser un medio de comunicación no verbal. Por ejemplo, estar demasiado cerca puede indicar agresión o invasión de espacio personal, mientras que estar demasiado lejos puede indicar falta de interés o rechazo. Contacto visual. El contacto visual puede indicar interés, atención y respeto. Por ejemplo, mirar a los ojos de alguien mientras hablan puede indicar que estás prestando atención y que valoras lo que dicen. Un ejemplo de comunicación no verbal que incluye varios de estos elementos podría ser el siguiente. Una persona está en una entrevista de trabajo y está nerviosa. Mientras habla con el entrevistador, mantiene una postura encorvada y evita el contacto visual, lo que puede indicar falta de confianza en sí misma. También puede jugar con sus dedos o mirar alrededor de la habitación, lo que puede indicar nerviosismo o falta de interés. Sin embargo, cuando el entrevistador hace una pregunta importante, la persona se endereza y hace contacto visual, indicando que está prestando atención y que se preocupa por la respuesta. En resumen, la comunicación no verbal es una forma importante de transmitir información y significado, y puede ser una herramienta poderosa para la conexión humana y la comprensión interpersonal.